Hola, hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos nuevamente hoy, a las 7 de la noche, terminando la serie acerca de Jesús. Necesitábamos eh, terminar el día de hoy acerca del de tema relacionado a la esperanza que tenemos en este mundo. Bueno, como siempre, estamos aquí en Facebook Live, búscame como Boris Darmon, tenemos nuestro programa todos los días a las 7 de la noche. Y también... 15 minutos después de terminar la conferencia en nuestro canal Boris Darmon Canal en YouTube. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente hoy. Soy Boris Darmon. Hoy tenemos el tema de que la esperanza de vida es Jesús. Y Jesús puede darle sentido a tu existencia mientras estás aquí y también después cumpliendo él su promesa. Muchas personas a través del tiempo han comenzado a cuestionar a aquellos que creemos en Dios. Generalmente el movimiento ateo o gnóstico no cree que exista un Dios, que exista un creador, que hay alguien, una, un ser superior con tal sabiduría y omnipotencia como el que creemos los cristianos. Y no es raro escucharlo, porque el ser humano tiene la tendencia de creer lo que quiera, tiene la posibilidad de afirmar o no afirmar, de negar o creer en algo. Definitivamente muchos de ellos han tomado la determinación de creer que el, el Dios en quien decimos creer es simplemente una creación humana con el fin de simplemente dejarlo, dejarle a él los problemas que deberíamos resolverlo nosotros. Creo que ese es un tema que sin duda muchas personas han captado y tal vez le han dado la importancia diciendo que sí, en parte tiene razón porque muchas de las cosas que estos creen no se han resuelto, como dicen que el gran Dios creador así lo resuelve. Sin embargo, aquellos que vivimos una experiencia personal con esta relación con este creador, no podemos negar que en miles de cosas, la mayoría de las cosas que hemos pasado, tiene que haber estado alguien detrás obrando en favor nuestro, de otra manera no habríamos tenido, no hubiéramos conseguido o no viviríamos en la condición en que vivimos algunos que hemos logrado algunas cosas. Y no necesariamente... El lograr algunas cosas demuestra que nosotros somos bendecidos o eh, guiados por Dios. ¿En qué sentido lo digo? Porque muchos de nosotros consideramos algunas cosas como fracaso. Por ejemplo, la pérdida de un familiar, eh, de un ser querido, o la pérdida del trabajo, o de algún beneficio. Generalmente cuando perdemos aquellas cosas decimos, ah, Dios no existe, o ya ven, Dios no te ayudó. A ver, dile pues a Dios que te baje el cerro, para que no camines todos los días y, y andes cansado. Claro, Dios no te va a quitar el cerro. Definitivamente hay muchas cosas que los hombres cuestionan, acciones netamente humanas con las cuales quieren medir a Dios. Y no necesariamente Dios tiene que ser medido bajo las acciones del ser humano. Las cosas que hay en la naturaleza son tan maravillosas, son tan grandes, son tan increíbles, que poner a Dios una prueba de que, por ejemplo, nos suspenda... Un, una situación difícil de enfermedad o alguna situación difícil de nuestro negocio, que nosotros quisiéramos ver como prueba, por supuesto, no, no va a ser la manera como Dios va a manifestarse hacia nosotros. ¿Cómo es la manera en que Dios se manifestó a nosotros realmente y nosotros le creemos? Es a través de su, de su Hijo Jesucristo. Cuando tú quieres eh, mostrar a alguien cariño, amor, amor, cuando quieres mostrar a alguien interés por esa persona, bondad, una actitud de bondad puede ser enviarle un regalo. Si es tu pareja o tu esposo o tu esposa y enviarle flores, o quién sabe, en fechas especiales, regalarle un, algo muy significativo. Dios, en su misericordia, optó dar lo mejor que tenía para la condición humana, para que a pesar de que hemos rechazado la voluntad de Dios, cuando Dios creó y nos puso a prueba para que nosotros podamos elegir voluntariamente ser sus hijos, ser sus súbditos privilegiados, porque ser súbdito de Dios es ser un súbdito privilegiado, sus siervos, siervos con todos los privilegios de la casa del padre, como en la casa del hijo pródigo. Es así que nosotros nos alejamos de Dios, y a pesar de que tomamos esa determinación, Dios en su misericordia para conquistarnos de nuevo, para que podamos tener el derecho de ser hijos nuevamente en la casa del padre, envió lo mejor que tenía, Jesucristo, su hijo. Se cuenta una tribu en el África, eh, acostumbraba a dominar a sus, eh, las comarcas que estaban cerca a su territorio, eh, a través de la traición. Generalmente los invitaban al, al, al monarca o al patás eh, a una reunión y luego le engañaban, se, lo mataban y se lo comían. Una tribu eh, eh, en cierta ocasión recibió unos extraños y estos extraños eran unos cristianos evangélicos que les predicaron acerca de el traicionero Judas y eh, la entrega de Jesucristo por el Padre como obsequio para mantener la reconciliación. Ellos adoptaron este mensaje. Dejaron la traición, como la hacía Judas, y decidieron mantener paz en paz a todas las comarcas de su alrededor. Como una forma de hacer un convenio para mantener esa unidad, ese, ese acuerdo, el capataz tomó la decisión de tener un hijo y entregar el hijo desde pequeño a la tribu que era enemiga, y le dijo, mientras este niño viva... La paz entre nosotros reinará. El Hijo era la condición, era la única condición para mantener la paz. Era la única condición para estar en acuerdo, para vivir eh, como comarcas amigas. Dios exactamente hizo lo mismo. Dio lo único que tenía, dio lo mejor que tenía. Su Hijo Jesucristo, unigénito del Padre, para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, todos lo reconocieron, los que estaban atentos a la venida del Mesías, lo reconocieron y supieron que Él era el Hijo de Dios. Ellos dan prueba de que Jesucristo existió y su palabra, escrita por ellos, demuestra claramente que Jesús era la alternativa de vida para ellos. Ellos transmitieron ese mensaje para nosotros y nosotros tenemos la opción. De elegir aceptar o rechazar a Jesucristo como la única alternativa de vida eterna. Si tú has leído las Escrituras y tú has sido o has sido con nosotros durante esta semana a través de los patriarcas y viste cómo Dios, a través de más de cuatro mil años, estuvo tratando de mostrarle al hombre lo que el hombre debía hacer cuando llegó Jesucristo a esta tierra como hombre. Viniendo por enviado del Padre, para que nosotros podamos ver al verbo hecho carne, no había otra alternativa más que reconocer que el Cordero Pascual, el Cordero que mató a Adán y Eva, Abel, y todos los profetas y patriarcas que existieron después, que practicaron esta enseñanza, como una adopción voluntaria de que aceptaban la muerte de Jesucristo, su venida y su muerte, como expiatoria para sus pecados, para poder unir en acuerdo al hombre rebelde, al hombre enemigo, con su jefe de la comarca del otro lado, Dios, el Creador. Es así como el Hijo Jesucristo, al venir a nacer aquí, a esta tierra, y manifestar al Padre, tal como se lo dijo a Felipe, nosotros ahora hemos optado por creer en Él pero no solamente creer en Él, sino tener a Jesús como nuestra única alternativa. Una cosa interesante que ha pasado en, la, en el caminar de Jesucristo, juntamente con todos los discípulos y todos aquellos que creían en Él y que lo seguían, es que Él se manifestó de diferentes maneras. Él dijo, yo soy el camino. Él es el camino que nos lleva hacia el Padre. Solamente a través de Él podemos nosotros hacer un puente en el abismo que hay entre el Creador y nosotros sus rebeldes criaturas. Es el quien extendió sus brazos en la cruz del Calvario para encaminar al hombre hacia la redención, hacia la transformación final. Jesucristo se manifestó a nosotros o a los que estaban en aquel lugar como el pan de vida. Jesús era el alimento espiritual que necesitaba a los hombres, era el mensaje oportuno para tener esperanza en nuestra existencia aquí. Yo soy el pan de vida, el que come de mi carne no tendrá hambre, porque confía en el Señor. Acabo de recibir una, un mensaje de mi madre donde dice que a ella nunca le va a faltar nada ni qué comer, porque Dios está siempre proveyéndole. Hablé esta tarde con un amigo y me dijo, a mí no me va a faltar un pan para comer, porque yo sé que Dios me está acompañando. Pero Jesús no solamente es el pan físico cotidiano, sino también Jesús es el pan de vida que alimenta nuestra existencia y le da razón a nuestro ser para vivir con esperanza. Tú no puedes vivir eh, desaforado de la gloria de Dios si tú has aceptado a Jesús como tu pan de vida. Él es la esperanza. Él es el que garantiza que es nuestro pan cotidiano que llena nuestras vidas de sentido para aquel día cuando venga y lo tengamos a él presente por la eternidad. Jesús se manifestó también como la verdad. Él es la verdad porque él es el que se manifiesta desde el comienzo de la Escritura hasta el final de la Escritura como la línea de acción de la verdad. Jesucristo vino a mostrar la verdad a todo aquel que quería verla. Muchos se cerraban, como hoy, se cierran a la voluntad de Dios manifestada en Jesucristo, no quieren conocer la voluntad de Dios, no quieren conocer la verdad, y buscan simplemente excusas para decir que la vida los tiene realmente atados a circunstancias propias en las cuales ellos tienen que conversar o que tienen que lidiar, pero finalmente, para ellos no es importante una relación abierta con Jesucristo, que es la verdad. ¿Por qué Jesucristo era la verdad? Porque él venía a manifestar la voluntad del Padre. Y cuando envía a sus discípulos a predicar, les dice a ellos, vayan y digan la verdad del Hijo de Dios, que el reino de Dios se ha acercado. Qué triste que ahora las religiones solamente se ocupan hablar de ellas, de sus organizaciones, y se olvidaron del, del mensaje de la verdad, el evangelio de Jesucristo, que su, que su reino había llegado y que él era ahora, el nuevo rey de nuestros corazones. La gente no lo podía entender, y hoy, hoy también muchos no lo entienden. Muchos pastores y líderes han dedicado su tiempo a cualquier otra cosa menos a dar testimonio de Jesucristo. La gente necesita saber la verdad, y la verdad está en él. No está en otro ser, no está en otra persona. Por eso la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, él también es nuestra salvación. Porque si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro salvador y estamos anclados en Él, no habrá tempestad en la vida, no habrá situación difícil ni dificultad que nos separe del amor de Cristo. Porque Él es nuestra roca eterna. Él es nuestro barco para surcar las tempestades. Él es nuestra esperanza. Hoy, ayer y estos días los bancos, la economía en el mundo, el caos es increíblemente terrible, el hombre no puede soportar más vivir en esta tierra, como dice la escritura, la tierra gime por salvación. ¿Qué esperanza hay en este mundo? ¿Qué esperanza hay, hay en lo que tenemos, en lo que poseemos? Nada, la única esperanza de nuestra vida es Jesús, en él, nosotros podemos encontrar sentido a nuestra vida. ¿Te sientes solo? ¿No sabes qué hacer con tu futuro? ¿Te preocupa no tener nada ahora y creer que mañana todo será peor? Hay alguien que puede organizar tu vida, que puede darte la oportunidad de confiar en Él y darle sentido a tu existencia. Él tiene un propósito para ti y para mí. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No adoradores de templos, ni, ni edificios, ni falsas acciones espiritualistas que parece que estuvieran adorando a un creador, pero solamente son exaltación al ser humano. Dios está buscando adoradores en secreto. Aquellos que entran en su secreto y hablan con él en secreto porque él quiere conocer qué es lo que tienen en sus corazones. Jesucristo hace eso para ti se acerca a tu corazón. Dice, yo estoy tocando la puerta de tu corazón. Si tú me abres, yo voy a entrar a cenar contigo, comer contigo, conocer tu realidad. Y Jesucristo quiere eso para nosotros. Ay, pero mira, soy pecador, no creo que Jesucristo tenga compasión de mí. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay situación tan difícil que Dios no pueda mejorar. Confía en Él. Él es tu única esperanza. Llegó un tiempo en mi vida en que yo tuve una situación muy difícil. Pensé que no viviría más. De decidí abandonarme en la soledad, sin comer, sin dormir, sin conversar con nadie. Había perdido el horizonte de mi vida. Y Jesús fue mi esperanza. Una mañana a las ocho de la mañana, casi convaleciente, abrí mis ojos y le dije a Dios, dame una oportunidad más. Y sé que Él siempre la da, porque Él es misericordioso. Él es el camino para salir de las dificultades. Él es la palabra de verdad para conocer cuál es su propósito. Él es el pan de vida que llena nuestro corazón y le da sentido a nuestra existencia. Jesús es nuestra única esperanza. Mi querido amigo, hay esperanza en Jesús. Solo tienes que abrir tu corazón. Decirle, aquí estoy como estoy. Y Él no quiere que tú vengas cambiado. ¿Estás borracho? ¿No puedes dejar el licor? Ve a Él cómo estás. ¿No puedes dejar los vicios, el tabaco? Ve a Él. ¿No puedes dejar tener un carácter eh, de enojo, de explosivo? Habla con Él. Él te va a ayudar. Él es la única y la mejor alternativa para nuestra vida aquí. Yo espero que este mensaje te ayude a recapacitar y a buscar a Jesús como tu mejor y la única alternativa que dará solución a tus problemas y a tu vida. Te deseo lo mejor. Vamos ahora. Amado Padre, cada noche hablamos de ti, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesucristo, tú has venido a esta tierra para manifestar el amor del Padre y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. No somos perfectos, no somos santos, somos pecadores con nuestros errores tú conoces que somos polvo y tienes misericordia de nosotros y escuchas nuestra oración esta noche te pedimos porque nuestros amigos que nos escuchan y yo podamos encontrar en Jesús nuestra única esperanza de vida que si estamos desolados desconsolados queremos que tú nos ayudes a vivir una relación más cercana contigo para poder establecer también una buena relación con nuestros semejantes y darle sentido a nuestra existencia mientras esperamos tu venida. Protégenos del mal, protégenos de la tentación, líbranos de la tentación y ayúdanos a vivir más cerca de ti y gozar de tu compañía. Perdona nuestras faltas, te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Es mi deseo esta noche, mi querido amigo, que este mensaje llegue a tu corazón y que te ayude a encontrar a Jesús como tu alternativa de vida. Mañana estaremos a las 7 nuevamente. Esperamos vernos en Facebook Live, en vivo, y también, 15 minutos después, en nuestro canal de Boris Darmon, Canal en YouTube. Nos vemos mañana. Un amigo de siempre, Boris Darmon. Chau, chau.